Bueno, les cuento que ahora tengo un importante proyecto para el cual tengo estas dos herramientas. Mi proyecto se llama Arreglarme un poco el cabello. ¿Qué creen que pasaría con estas dos herramientas? Pero si yo les cuento que tengo esta otra herramienta para arreglarme el cabello, ¿qué pasaría? Los invito a que ustedes se pregunten desde las agencias de seguros que están actualmente liderando si tienen las mejores herramientas para llevar a cabo esos proyectos. Si no, pues prueben sus seguros dejando sus datos aquí mismo. Nos vemos.